¡Hola señores, Aquí estamos en Dragon Ball Z Kakarot Seguimos con lo de los androides Y tenemos que dirigirnos a Polinia Darlinger Eh, menudo nombre, ¿no? Eh, pues. Polinia Darlinger, bueno, vale Vamos a coger primero alguna cosilla por aquí Lo primero tenemos, ya todo Creo que no lo tengo equipado, así que vamos a mirarlo Vamos a mirarlos bien, porque siempre se, porque siempre se, se nos olvida Y bienvenidos a los 5 nuevos suscriptores que he visto que se habéis suscrito Espero que os guste y eso eh, Aquí sois bienvenidos Bueno, a ver, eh, guardar en paleta Esto lo voy a poner en... Aquí Vale, el M Lo voy a poner aquí Hostia, vale, me he confundido. Perfecto. Confirmar. Eh, confirmado. Está puesto ya, no sé. Vale, ya la falta este. No... Bueno, en paleta lo ponemos aquí. Y perfecto. Eh, Habría que comprar alguna vita bebida grande. Así que vamos, vamos primero, si se puede que no sé si me lo permiten ahora mismo pero creo que sí vamos de pelear últimamente estoy bastante viciado en el Marcrosse y en New Horizon eh, no sé si os traeré al canal principal un, un vídeo porque tengo que ver a ver qué, ¿Qué traigo está bien pero, bueno, pero son son peor. Vale, vamos a reventar a los Kiki. Y A ver, es que no quiero que me quiten vida toma toma toma vale vale, le hacemos un de estos la continuación eh, seguimos, seguimos estos flotaban, ¿no? onda aquí de estrellos rápido vale con esto ya está reventado. ah claro bueno bueno bueno eh, ya debería estar eh. ¿Y ¿cuánta vida tiene esto? Le estarán devolviendo la vida vale ah vale no Dultura. Eh, vale no es así. Buenísima, Eh, Cuidado. Que no es que sean fuertes, pero hay que tener cuidado. El va a ser golpe de del demonio. Eh, no sé qué pasa, pero vale. Bueno. Ahora encima vamos a hacer de aquí de guitarra rápida Bueno, no Bueno, ya que lo hemos hecho sí Eh dispara. Eh, Vale, yo creo que va un poco bugado Y a ver qué más La onda explosiva Un poco más cerca yo creo que lo encontramos Ahí ahora Un de la Vamos lejos eh, si me vas a matar eh, Hemos perdido mucha vida ¿eh? No necesito sé tengo Para comprar tantas cosas pero bueno. Algo podemos vender Para la vida de vida. Vale, pero eso, sí Sí, la verdad es que sí, eh, tienes que entrenar Un poquillo más Porque Eres nivel 37 Los demás ya son 40 casi todos 40, 41 Vale, eh, vámonos A ver, por aquí donde hay ¿Dónde hay, eh, hay para ir? Eh, vale, un zoom Vamos primero a comprar Por aquí, aquí Vale, pues vamos aquí Colocamos el marcador y no lo... Vale no hay problema. Toma. Bueno. Vale, a vale. Ok. Vale, bueno, bueno, buenísimo. Vale, bien, bien. Vale. Buenísimo Y si te cuestan estos menos Te supone que es más difícil, claro O eran más nivel los otros No me, eh, no me fijar Pero bueno, por si acaso Va, no ponemos el pelucho de vida Con esto yo creo que ya está Otro más Buenísimo Es sí, buenísimo el ataque, eh. Y diría que es el mejor que tiene. Golpe de estello de un También También es bastante bueno. De hecho es el que estábamos haciendo. Vale, bueno, hay que volver esto. Unas aquí. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Onda explosiva. Buena, aunque quita poquísimo. La se ha hecha. Vale, me ha costado bastante menos Vale, que pues al menos eh, nos viene bien para que entrene Pero vamos, en el nivel, bueno, uno menos Cuando ya son dos menos se nota bastante eh, Diréis que no, pero si lo juegas sabes lo que quiero decir vale, vámonos No quiero pelear eh, Quiero comprar vitaleviras Vale Sí, porque ser divertido, pero ahora no Y con los lobos y eso O fuera de cámara, ahora lo hacemos eh, ¿dónde? Ah, ok Ahora Vale, tú Sí, sí, me da igual Comprar, eh, ¿cuánto tengo? ¿Fu? No, no quiero tofu Vitalidad a ganaderos Ok Para vale, yo creo que con dos, a ver, tampoco Vamos oh, a hacer un montón Pero vamos a vender No, esto no, esto no lo vendas pues Menos mal porque casi lo vendo Vale, a ver, ¿quién por aquí? De esto no voy a vender De esto, dos Hay que carne dejarle... y esto no quiero vender tampoco mucho de hecho, hace mucho que no vamos a comer alguna cosilla. Vale, eh, aquí. Tres... Seis. Eh, vale, alguna más, por aquí. Y os recuerdo que abajo en la descripción siempre tenéis mi canal de Twitch donde hago estos y mi disco, que hay ahí mil, y para ahí hablar y lo que sea. Tengo abierto muchas categorías. La verdad, yo creo que de más. Y decido que a los 200 en esta plataforma voy a hacer un torneo bastante guapo de Por lo menos el último, el primero que hice con 50 tibiares estuvo bastante guapo. Porque ya que estamos cogiendo esto, pues ejemplo, no, en alguna cosa que os por interesar vale. vale, a ver Ok Yo creo que con esto no vale, vale No ha sido la compra nada más No hemos vendido mucho esta vez, pero bueno No, vender otra vez no Vamos a comprarnos Vita bebida grande Y pequeña Ah sí, yo creo que así Es que Nunca se sabe nunca se sabe lo que puede pasar y encima vienen gente bastante fuerte vale, poco más pues yo creo que ya nos podemos ir voy a robarle alguna cosita por aquí alguna manzana o algo y es que tienen que no veo que tengan nada la verdad es que está muy guapo el el serpe. Eh, a ver qué más vamos no sé, a decir un poco algo importante pero es eh, verdad ¿vale? Vale, vamos a coger esto. Ah. ¿Se creen que corren? Con que sí. Toma. Perdón. Perdón esto. Es que no sé qué. ¿Qué se creen? Eh, vale, a ver. Un humano normal, sí, pero es que es una mediana. ¿vale? Así que, eh, son las montañas del norte. Que ahí es donde vamos, de hecho. Vale, Polinia ese? No sabe, me hace gracia porque... no sé. El virus cardiaco empieza a festar a Son Goku Durante el combate, Vegeta que ahora puede convertirse en Super Saiyan Vence a Android número 19 Android número 20 se ve superado y trata de huir ¿Qué nos escanea? ¿Qué nos escanea? una que no es canon. Sale Creo que no es canon. Vamos. La película esa que sale Broly Que van Goten y Tran No sé si lo habéis visto, pero vamos Yo entera no sé si la he llegado a ver, pero creo que sí Me resulta parecido a eso Como pescado en el... Como, como, como... ¿Dónde? ¿Puedo pescar así? No, no creo. Sube, sube, sube. Ah, vale, sí. Sí, sí, sí, sí. Ah, dentro que me meta aquí abajo y ya lo cojo. Vale, vale, vale. Eh, ¿Y esto? ¿Esto qué es? O sea, es el raro robot de... vale Vale. de... ¿Eh? Vale. Vale. Vale, de... Vale, de... de... de... de... de... de... Vale, me voy Onda explosiva. Ah, es... Nice, está sido tampoco poco así. La verdad que yo creía que iba a costar más. Ya se ha visto ya... No. Sí, vamos. Vamos aquí a lo importante. El laboratorio está ahí a mí. De eso me acuerdo perfectamente. De hecho, una de las que más me gustó. Cuando el de los androides y el de Book, Majin Bu, la verdad que es de, lo que, de las partes que más me gustaron de la serie. Eh, algunos no estarán de acuerdo, pero para mí sí. De hecho, para mí, eh, la parte principi del principio de la el de Freezer, para muchos era mejor, pero no sé. Para mí no me parece el mejor. Es mi opinión, pero para mí... La saga de Freezer no me parece lo mejor. No, no de lo... bueno, el número 20. ¿El de. La Mere, dote, eso, 17号 oretacho, oretacho, no, ereta, yo, ni unoku, Kisama Nanzano, mere, ni está, te tamarca, Ksojiji, Matada, no, 10 y... o sea... 18. No, joder, 17 no, no, no, no, no, no, no, no, 17。no, no, no, no, no, 16号だと. 16号, ¿nada? ¿A, a Doctor Gero lo iba a decir. Frankz, ¿tú eres el ay, decía de macho médula esas que están el 16? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Urenia y alaré de Jinzong Ningeng a Chuetadag! ¡Soy 孫悟空を殺すよし。なら決まりだ。ああ。あいつらか。悟空地に行くつもりじゃ。<笑> a ver, de lobo, eso me da igual. El superataque, ataque, Big Band de vegeta ya está disponible. Oh. Se está bugueando mucho eso. Vale, eh, a ver, vamos a mirar. Primero esto. No sé si lo tengo desactivado o cómo va esto. Personajes, vale, sí. Yo. Eh, ataque, ataque y cuerpo letal. Paleta de superataques Eh, hola Que ya está disponible para... ¿Qué? Para aprender, supongo Martillo... Eh, no, el ataque bispan no le está Vale, vale, eh, pues lo voy a cambiar Porque el bispan hay que ponerlo Pero a ver, ¿qué hacía? ¿Qué Se va a martillo meteórico yo creo que le voy a poner muchos... Bueno, no. No porque absorbían, ¿no? Cañón, ataque Big Bang, seguridad corporal, el martillo. Sí, está bien que tenga 2 y 2. Confirma. Eh, confirmar, confirmar. Eh, le quita el cañón Galic. No, ataque de Bang, vale, vale. Puerta atrás, perfecto. Y lo demás, lo bien, vale. A lo mejor lo puedo subir a nivel, esto. Ah, vale, los ejercicios. De entrenamiento, vale, pues nos vamos. Let's go. Vale, perfecto. Vamos. Más para el mundo, no, allá abajo. Aquí abajo parece ser que están. Así que a ver. A ver qué nos cuentan. No, no, ignorar esos. Vamos a lo importante. O oh, la carretera es verdad. es verdad. Es verdad, Me acuerdo de. ¿Esenas bastante metida? Por lo menos. Yo. Para mí la fue. ¿Más da? ¿Se ¿Es この 16号。 Mokia gattaga. Correcta, rabia, tava, jia, jia, jia, jia, jia, jia, Vale, vamos a probar el cañón. El ataque titán. Vale. vale pero no recupera vida. Espero oh, sí. no. Vale, vale, parece... Parece que no recuperan, vale, por Vale Otro cañón, vale, buenísimo Vale Vale, se acudirá eh, Vale, ya No tengo ya más ataques Vale, tengo que hacer tiempo con... Como fuera. Vale, vamos a hacer Los ataques normales Vale Me está jodiendo bastante. Vale, esto fu, fu, fu, fu. Fu, fu, fu, fu. Vale, a ver Toma ah. ah, No, el la ataque de Iván vale. vale, yo creo que sí Hace más caño en la vida el ataque de... Vivan después. Si sí, tengo aquí, ¿verdad? un momento, momento. Son Goku este no Oh, bueno, no sé. Mejor la bien. Vale. Vale. Vale. No tengo disipado a Miriam. Vale, pero da igual. Eh... Reintentar. Vale, vamos a hacerlo bien. Pero bien, la última oportunidad que le doy. lo comer. oye, no sé qué más de hacer. Ahora. Yo creo que así es la, más, la forma más difícil. Recordar. Eh. Me la ha pegado un golpe, pero poco. Vale, aquí me la había. Cuidado. Cuida, cuidado, cuida, cuida. cuida, cuida, cuida. Eh, vale. vale. Vale. un poco. Eh, vale, vale, vale. No pases a los bajos todavía, vida, Aguanta un poco. Vale. Buenísimo Vale, te va a dar un golpe. Pero... Más o menos. Vale. No me puede dar. Si me da, me mata. Lo sabemos de antes. Pues. Vale. Vale. A lo mejor... Este es el de máximo Mientras ¿no? no me mate. Tienes para, Vale. tienes para, que no puedo más. Aguantar esto más. Tienes para, dime de ti, dime de ti. No. Perfecto, buenísimo. Una, me ha costado más que nunca. nunca ninguno me había costado tanto. Pero bueno. Eh, vale, ya sé por qué. Porque siempre, casi siempre que eso, como los, es, los he tenido bastante tiempo, pero Vegeta no es el personaje con el que más he estado. Por eso con Gohan eh, o, o Goku, que son los que más he usado, combatían, como casi siempre suelen tener más nivel que contra el villano que me enfrento pero nunca ha pasado que tuviera menos, como en esta ocasión y nos acaba de reventando igualmente en la cinemática Creo que a Piccolo la paz. siempre matándonos. Bueno, no sé si lo ha matado. Eh, Sí, yo creo. No lo sé. Ah, te vale, preocupes. vivos. de es de te te 自分たち 17号。そうか別にどうでもいいけど。後で街 なぜだ? なぜ Ya, ¿eh? Bye. Y ya sabéis luego lo pasa, ¿no? ¿Qué se hace la novia de Krillin? Bueno, novia. Esposa, porque luego tiene discos y así. Vale. A ver qué pasa ahora. Vale, están buscando a Oku para matarlo. ¡Cros, madre mía! ¡Cos, madre mía! ¡Cos, madre como que no te te hagan que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 ¡Picorroga, camisa, mató, moto, dorich, torini! Dragon Ball si mancha, no ¡Ah! 知らないのは父親のベジータだけさ no, no, no, no, no, me mola, me mola, me mola este episodio bastante, la verdad eh, Lo único es, esto, que me quiera bugueado, pero bueno Vale, subimos el nivel Vale, pues eso Que por aquí vamos a dejar el capítulo Espero que te haya gustado Y nada más que decir Adiós, amigos, espero que te haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Por esto. adiós